que linda boga bueno seguimos Esa bobita. bueno ahí la vamos a levantar Sí, si sí, si sí, si sí. vení, créela déjala venir Eso.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 el Dani, una boga, está loca la comadreja, mira, poquita, hermosa boga, hermosa boga, ahí la vamos a juntar, Epa, dale, dale, dale, loca, vamos a correr, como bueno, estamos con Dani acá, no la podemos parar la carpa no sabemos qué es todavía hay que traerla mira ¿eh? sí. mira mira mira mira mira mira mira el multi allá como va el nylon perdón